todas las personas que nos siguen desde Christian Media Center en español Youtube, Século XXI, TV2000, Televene, Nursat, EWTN, Shalom TV, Shalom World, KTO tengan ustedes la bienvenida a este encuentro con el Señor aquí en el huerto del Getsemane que en este momento lo tenemos en la vista vemos al padre custodio Francisco Patón llegando solemnemente al huerto Ecclesiés 2 dominus. Aquí el señor dice: Vigilate y orate ut non intretis in tentatione y oren y no entren en tentación. Surgite et Amos <تصفيق> لقد اجتمعنا في هذا المساء متحدين بالصلاة مع الكنيسة الأم في القدس لإحياء ذكر أحداث الخلاص التي جرت في هذا المكان المقدس عشية آلام ربنا بذكر اللحظات الثلاث الرئيسية من الإنجيل المقدس سوف نتأمل في تنبؤ المسيح بإنكار بطرس له وهروب التلاميذ خوفاً هنا في بستان الزيتون وعذاب المسيح أيضاً وأخيراً تسليمه واعتقاله مصلينا كجماعة واحدة ومرنمين المزمور الذي سيساعدنا للدخول بعمق التأمل في كل من اللحظات الثلاث للعيش بجوهرية الإنجيل المتامل سيدبع ذلك فتره قصيرة من الصمت، ومن بعدها سنتضرع إلى الله بصلاة المؤمنين، وفي النهاية سنتلو الصلاة الربيه خاتمين احتفالنا بصلاة الكاهن الختامية. Together with the Mother Church of Jerusalem, we have come together at Glicemann for comm to commemorate the servific events that took place in this holy place on the eve of our Lord's Passion. Recording the three principal moments as narrated by the Gospels, we will be reflecting upon Christ's prediction of Peter's denial and the subsequent freeing of his disciples. Christ's agony in the garden, and finally, his arrest. A psalm, which will introduce each of the three moments, will put us in the right spirit to accept the appropriate gospel readings that will follow. A short period of silence and a concluding prayer will follow the gospel readings. A universal prayer under our Father, We conclude our celebration. <coughs> Oremus cum Cristo are tentation pericula superanda. Flectamos genua. arrodillamos un momento para poner todas nuestras intenciones de oración Oremos Domine jesucristo qui in orto verbo et ejemplo nos orare docuisti a tentación en pericola superanda concede propizios Ut nos orazioni sempre intenti, eius copiosum froctum conseguimereamur, qui vivi se trenas in secula seculorum. Levate. Escucha mi oración. No te encierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se agita mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Se asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto y pienso, ¿quién me dirá, quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Esperaría en el que puede salvarme del huracán y de la tormenta. Destruyelo, Señor, confunde sus lenguas, pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas En su recinto, crimen e injusticia Dentro de ella, calamidades No se apartan de su plaza, la crueldad y el engaño Dios me use. Denn nicht ein Feind beschimpft mich, das könnte ich ertragen. Nicht einer, der mich hasst, tritt groß gegen mich auf. Vor ihm könnte ich mich verbergen. Nein, du bist erst ein Mensch mir gleich, mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben unsere Vertrautheit genossen. Wir gingen Haus Gottes umher. Im Bogen der Menge. Der Tod soll sie überfallen, Leben sollen sie hinauffahren in sein Totenreich. Denn Bosheit ist an ihren Orten, in ihren Innen. Ich aber zu Gott will ich rufen, Und der Herr wird mich retten. Am Abend, am Morgen und am Mittag Seufze ich ohne Stirne, Da hat er meine Stimme gehört. Er hat mich befreit. Mein Leben ist in Sicherheit. Vor denen, die gegen mich kämpfen, denn unter vielen waren manche für mich. Gott hört und beugt die Feinde nieder. Er den Thron von Urzeit an, denn sie ändern sich nicht und fürchten Gott nicht. Der Feind legte Hand an seine Getreuen. Seine Bund hat er Weit. Glad wie Butter waren seine Reden. Doch in seine Herzen sah er auf Streit. Linder als Öl waren seine Worte und waren doch gezüchtig werd er. Wirf deine Sorge auf den Herrn, es wird dich erhalten. Niemals lässt er den Gerechten wanken. Du aber Gott, du wirst sich hin abstürzen in die tiefste Grube. Blutgierige Männer und Betrüger erreichen nicht die Mitte ihres Lebens. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Deus passages domini nostri Christi. سكندم ماتيوم ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل زيتون. فقال لهم يسوع: سأكون لكم جميعا حجر عثرة في هذه الليلة. فقد كتبا صادر الرأي فتتبدد خراف القطيع. ولكن بعد كيامتي أتقدمكم إلى الجليل. فأجاب بطرس إذا كنت لهم جميعا حجر عثرة فلن تكون لي أنا حجر عثرة فقال له يسوع الحق كل لك في هذه الليلة قبل أن يصيح الضيق تنكرني ثلاث مرات فقال له بطرس لست بناكرك وإن وجب علي أن أموت معك وهكذا قال التلاميذ كلهم VERBUM DOMINI دوميني Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Marcum. Then, after singing a hymn, the disciples came here to the Mount of Olives. Then Jesus said to them, All of you will have your faith shaken, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be dispersed. But after I have been raised up I shall go before you to Galilee Peter said to him even though all should have their faith shaken mine will not be then Jesus said to him amen I say to you this very night before the cock crows twice You will deny me three times, but he vehemently replied, "Even though I should have to die with you, I will not deny you." And they all spoke similarly. Verbum Domini. Laus tibi Passio Domini nostri Christi Secundum Lucam. Le Seigneur dit à Simon Pierre, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit Je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit Quand je vous ai avoyé sa bourse, ni sac, ni sandale, avez-vous donc manqué de quelque chose Ils lui répondirent Non, de rien. Jésus leur dit Eh bien maintenant, c'est lui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même. C'est qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse à moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Verbum Domini. Oremos cum Cristo ad firmitatem fidei obtinendam. Oremus, Domine Jesucriste, qui qui negazione pretri peredixisti et proeo misericorditer exorasti ut in fide fortiter grazia divina constitueretur. a su ejemplo in ea fratres confirmandos Concede nobis, pluries a recta preceptorum tuorum via deviantibus Sanctum tuum nomen vin confitendi, et nunquam a tu negazione, macedamus. qui vivis et regnas in secula, seculorum. Amen. Levate. Se estime, My soul rests in God alone, from whom comes my salvation. God alone is my lock and my salvation, my fortress I shall never fall. How long will you set yourself against a man? You shall be destroyed, like a surging wall or a tumble defense. Even highly placed people, to overthrow him They delight in lies, they blaze with their mouth, but inwardly they curse. My soul be at rest in God alone, from whom comes my hope. God alone is my lock and my salvation, my fortress, I shall not fall. Mm -hmm sia tu este me spiritus meus i Salut et ma gloire se trouve près de Dieu. Chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui est penché votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, il serait moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Anxiatus si me Io Domini nostri Jesu Christi secundum luca. Jesu egressus sibat secundum consuetudinem in hunc montem olivarum, secutis un autem illum et discipuli. Et cum pervenisset ad locum dixit illis, Ora te ne intretis in tentazione. Et ipse avulsus est habeis, quantum jactus est lapidis, et positis genibus orabat dicens. Pater, si vis transfer calice istum a me. Veruntamem non mea voluntas sed Tua fiat. autem illi angelus de celo confortans seum, et factus in agonia prolixius horabat. «Et factus est sudoreius, sicut gutte sanguinis, decurrentis hic in terra. Et cum surrexis et aborazione, et venis ad discipulos, inveniteos veniteos dormientes pretristitia, et ait illis, qui dormitis». Surgite, orate, ne intretis sin Verbum Domini. Laus Asio Domini Nostri Jesucristi secundum Mateo Thumma jaiasuhuna ma'um ila hazihi adday'a Allati yuqalu laha jutsmaniya Faqala li'talamidh Umkuthu huna Raythamamdi usalli hunaka ومضى ببطرس وابني زبدة وجعل يشعر بالحزن والكآب فقال لهم نفسي حزينة حتى الموت أمكث هنا وأصهروا معي ثم بعد قليلا وسقط على وجهي يصلي فيقول يا بتي إن امكن الامر فلتبتعد عني هذه الكأس ولكن لا كما انا اشاء بل كما انت تشاء ثم رجع الى التلاميذ فوجدهم نائمين فقال لبتروس اهكذا لم تقهوا على السهر معي ساعه واحده اسهروا وصلوا لالا تقعوا في التجربه الروح مندفع واما الجسد فضعيف ثم مضى ثانيه وصلى فقال يا أبتي ان لم يكن ممكنا ان تبتعد عني هذه الكاس او اشربها فليكن ما تشاء ثم رجع فوجدهم نائمين لأن النعاس أثقل اعينهم فتركهم ومضى مرة أخرى وصل ثالثة فردد الكلام نفسه ثم رجع للتلاميذ وقال لهم NAM ULÁN WASTARIHU HACAD IKTARBAT ELSA'ALLET FIHHA YUSLAM UBNI L'INSAN Verbum EYDI ALKATIĪEN Passio Domini nostro Gesù Cristi secondo Marco. I discepoli giunsero a questo podere chiamato Getsemani e Gesù disse ai Suoi discepoli: Sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate!» Poi andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva, «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice» però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro, Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole poi venne di nuovo e li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli venne per la terza volta e disse loro dormite pure e riposatevi basta È venuta l'ora, ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo: ecco colui che mi tradisce, è vicino. Verbum Dominum. L'Ordine di Cristo. Oremos ut consortes cum Cristo in tribulationibus et gloria simus. ¡Ectamos genua! Oremus, Domine Iesu Christe, qui in orto tristi susque ad mortem effectus, nullam indormientibus discipulis consolationem invenire potuisti, danobis ex illorum infirmitatem robura cipere, utte cum in vigilantes e tribulationis Tue participes, Et gloria mere et consortes, qui vivi se in secula seculorum. Amén. levate. Su urgencia, Bosí. De mi salvación yunga fino a ti la a te, grito, a en mi prehiera grito día y noche llegué a, hasta a ti mi, mi oración. Y yo sosio de desventure y a mi a mi súplica es sul, sul orlo del inferi ya estoy cansado sono de va, desventuras Mi sobre el orlo de sono los Soy como un hombre, ormai, senza forza or Estoy ma trai, entre ma aquellos que Como los uccisiones estesi en el sepulcro En los cuales no conservas más el recuerdo Reciclas de la tua mano mi hai etato nella fossa più profonda, nelle avvisi tenebrosi. Pesas su di me il tuo furore e mi opprime con tutto i tuoi fluti. Hai allontanato da me e i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire, Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di Te, protendo le mie mani. Ab insurgente bus in me, libera me, Domine, qui occupa vero. Money, Seguimos poniendo nuestro corazón a la voluntad del Señor, a aquella voluntad a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el cual el primero nos enseñó a que el dolor entendido a través de la voluntad de dios y entregado a él es ahí donde encontramos el sentido y kifu alayahad irkakhtam imeni oev vara me yudai machshach abinsur gentibus imme liberame domine quia occupa anima mea Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estaba todavía hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías. Que El traidor es les había dado esta Prende. señal. -se Al que yo dé un de Jesús, beso, y ese es, Salve, arréstenlo. Y se fue directamente a donde Jesus Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y le dio un beso. Entonces eso le dijo: Amigo, haz lo que vienes Jesús a hacer. Entonces se acercaron a Todos Jesús y lo arrestaron. Uno de los, de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una en oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi padre y él al momento? ¿Me mandaría más de doce ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente, a lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. No Pero aprendeste. todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. profetas. Entonces, todos los discípulos, todos los discípulos lo abandonaron, abandonaron a Jesús y huyeron. Palabra del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce lo acompañaba, un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal, al que yo dé un beso, ese es, deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús diciendo, maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento... Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente, a lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando días atrás, día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tiene que cumplirse las escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron. Pero él soltando la sábana huyó desnudo. Palabra del Señor. Domini nostri secundum lucam. Jesús estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron, «Señor, herimos con la espada». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, «Dejadlo, basta». Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Habéis salido con espada y palos como en busca de un bandido. Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron. Y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Verbum Domini. Oremus ut amoris vincula servire Cristo, gaudiamus. Flectamos genua. Oremus, Domine Iesu Christe, qui pro redemptione hominum, dilectam animam tuam in manus inimicorum sponte, tradidisti, concede propitius, ut qui per capturam tuam sumus a diaboli laquei serepti, tibi per amoris vincula servire gaudeamus, qui se etregnas in secula seculorum, Alte levate Angelus de celo, comfort et factus in agonia, prolixius horaba. sanguinistici e in hact De disciples, in venti seios dormientes And Patres carissimi, hic et in nocte agonie in qua Christus cum gemitibus in narrabilibus, patre moravit una voce Deum omnipotentem invocemus. vocemus. <SILENCIO> Porque el Redentor del Mundo, que pregó con lacrime su croche, interceda preso el Padre, per tutti los uomini. Para aquellos que conocen la tristeza de ser abandones o de estar acostumbrados con la soledad, y para aquellos que sufren por causa la enfermedad física, la incarceración o la moral morales. Para que el Señor dé la paz, la justicia, la libertad y el amor fraterno a todos los que viven en este mundo. <Sus> Damit der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sein Angesicht über dem Volk Israel leuchten. Lasst und Jesus Christus als der Messias seine Hoffnung offenbaren. <Sus> para que los pueblos de, del islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz sobre su ruta que los encamine al único que perdona y salva. Para que los cristianos perseguidos en no Oriente Medio sean fortificados por el Pai, así como fue Cristo aquí en su agonia. Módlmy się za chrześcijan la w de świecie, los byli posłuszni Dios, Ewangelii, tak jak Chrystus poddał się woli Ojca. I za sve kršćane koji prolaze tamo ostavljenosti i odbacenosti, da im Gospodinovo trpljenje ovdje u la bude ohrabrenje za uvijek novi čin, Cristiana de la Cristiana de la Cristiana de la la Cristiana de la de la de y el cáliz Nitpalel be'ad ha kenesia ve'anutsim, que ellos meohadim como Yeshua, que medutam bidwarav uvmasav. et nunc confidenter eodem spiritu quo iesus christus sic ex david dicamus pater noster qui es in celiis sanctificetur tu. Benedicione, Respice quesumus domine superan familiam tuam, Proqua Dominus Noster Jesus Christus, Non dubitavit manibus trad Et crucis subire tormentum, Qui vivit regnat in secula seculorum. Et benedictio dei omnipotenti patris et fili, et spiritus sancti descendat super vos et mane ad sempre. Inte in pace. A gesture of solidarity to support the holy places and the needs of the brothers in the land of Jesus. We work together with the mission of the custody of the Holy Land. Our accounts can be found in the QR code.